Bien. Yo sé que no, pero me dices que estás bien Y verte así es algo que no quiero ver Si no haces algo pronto yo lo voy a hacer hey, hey, hey, hey. ¿Cómo vas cuando te veo? Pero él te trata mal Ay, ay, ay Es un consejo No digas nada Ya no te hagas la fuerte, no Abre los ojos, él ya dejó de quererte mira por ti porque ya tú es suficiente, no Le des la vida a quien te desea la muerte, fuck Pero cómo puede ser que dejes que te trate como quiera Y ni siquiera lo detienes Te juro que él nunca valió la pena Y me duele verte llorando por alguien que no te quiere Y tú quieres gritar pero sus golpes te silencian no No va a cambiar, lo digo por experiencia Solo vete ya no esperes más porque no va a cambiar No dejes que te intimide más Ya no mires atrás Es un consejo, no digas nada Solo te quiero ayudar Pero si no quieres poco puedo hacer Para todos hay un nuevo amanecer Pero si no haces nada, nada cambiará Nada cambiará Solo vete ya